Cuando me llegó el correo de la universidad de aquí donde decía que si quería participar en un voluntariado de hablar por Skype con una persona mayor nativa de Valencia, me pareció una idea excelente, inmediatamente dije que sí, porque sentía que era una gran oportunidad para empezar a tener algún contacto con una ciudad a la cual no conocía a nadie. Esta ha sido una experiencia muy bonita. Ha sido muy satisfactoria, he aprendido muchísimo y también he crecido mucho como persona. Me gustaba muchísimo hablar con ella porque ella me contaba mucho sobre Valencia, sobre su familia y me mostraba fotos. Y yo también le contaba sobre mi país. Pude compartir con Don Ceferino de la residencia de San Antonio de Benejevers. Él me llenó de conocimiento, fue un intercambio tanto cultural como intergeneracional. Mis primeras conversaciones con Mercedes fueron durante el mes de agosto, dos veces a la semana. Eh, participé en el proyecto de charlas con corazón, en el cual hablaba por Skype con una adulta mayor y fue muy enriquecedor, Ya me contó muchas cosas sobre la ciudad, la historia, me habló de sitios turísticos que tenía que conocer y ahora siempre que, que voy pues a estos sitios como que la recuerdo. Me pareció una persona muy buena, llena de valores, de historias que contarme y yo siento que yo también pues, le hacía mucha compañía a ella. Ayuda a que el adulto mayor salga de su rutina diaria de estar en una residencia y compartir mediante Skype una persona desde el otro lado del mundo. Somos dos personas eh, que estamos separadas por un océano, dos continentes diferentes, dos generaciones diferentes, entonces yo pienso que las dos pues, eh, nos acompañábamos y aprendíamos mucho la, eh, pues, la una de la otra. La experiencia de ser voluntario me ha enriquecido muchísimo. Esta experiencia de poder establecer conexiones vía Skype es completamente innovador. Más gente debería involucrarse dentro del proyecto, deberían hacerlo más conocido porque es una experiencia enriquecedora tanto para nosotros los Erasmus como para, como para el adulto mayor. Yo soy particularmente una persona que me gusta mucho escuchar y ellos tienen muchas historias para contar. Mi experiencia aquí ha sido fenomenal y la verdad es que nos llevamos muy bien, ya he ido varias veces a visitarla y siento que ella para mí pues se volvió como una abuela más aquí en, en, en Valencia. Estoy muy contento, estoy muy contento porque más pues yo pensé que les iba a aportar mucho a ellos pero siento que ha sido más lo que me han aportado los adultos mayores a mí. Yo lo considero una experiencia muy buena, muy entretenida y enriquecedora tanto para nosotros los jóvenes como para los adultos mayores. Así que muchas gracias por permitirme participar de ti.